Frente a las exigencias que plantea la sociedad actual en cuanto a niveles de calidad, actualización y planificación, es un desafío para el sistema universitario dar respuestas orientadas a potenciar el desarrollo de las capacidades individuales en un marco estratégico de largo plazo, ordenando esfuerzos y recursos para alcanzar la misión planteada. La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos trabaja desde 2012 en esta dirección a través del Plan Estratégico Institucional Participativo PEIP Juntos 2020. La importancia política e institucional de la planificación radica esencialmente en dos aspectos. El primero es hacia la comunidad, hacia nuestra ciudad, pública debemos rendir cuentas de estos actos. En definitiva, anticipándonos respecto de lo que la Facultad de Ciencias Económicas pretende hacia el futuro, es una manera de que luego nos puedan evaluar respecto del cumplimiento de dichos, de dichos planes. Hacia adentro significa un cambio cultural y organizacional, dado que lo que busca la planificación al ser participativa es horizontalizar la organización, es decir, que cada uno de los actores de la comunidad educativa lleven adelante a través del proceso de planificación diversos roles, los cuales todos tienen que ser activos y voluntarios.